Robert Frías, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, ratificó este miércoles que el gremio estará vigilante ante la situación que impera en el concurso de oposición y las demás. Bueno, eh, ADP ha venido denunciando eh, la situación con el concurso de oposición, la realidad que se ha generado, que se está viviendo. Eh, y nosotros aspiramos a, la, a que el Ministerio de Educación haga uso de su sensatez y pueda dar respuesta, eh, una respuesta significativa y que los postulantes pues, puedan quedar conformes con dicha, dicha respuesta del Ministerio de Educación, porque hasta el día de hoy este concurso de oposición docente 2019 eh, ha vulnerado todos los derechos de los postulantes, incluso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 eh, la ADP se movilizó exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación... ...que den respuestas a las necesidades fundamentales de las obras eh, de San Francisco de Macorís... ...como son eh, la situación de la Escuela Patria Mercedes Mirabal de la Comunidad de Los Cacaos... ...el Centro Educativo Ángel Martes Rosa de la Comunidad de Madeja... ...la Escuela de Loma de la Joya, la Escuela de Mansueta de Herrera de Cuava... Eh, la evaluación al desempeño Que ha sido un desastre Ha sido una falta de respeto A la clase magisterial de la República Dominicana Y eh, aumento salarial Para los jubilados y pensionados Que ya tienen más de seis años Que no reciben un peso por, por eh, Para que ellos puedan tener un salario digno Entonces mientras tanto La inflación, el alto costo de la canasta básica Se traga el salario de los jubilados y pensionados Además también que los recursos de descentralización lleguen eh, a los centros educativos. Afirma que las múltiples problemáticas en centros educativos deben ser resueltas por el Ministerio de Educación. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.